Jaime Llano González, Titiribí, Antioquia, 5 de julio de 1932, Bogotá, 6 de noviembre de 2017, fue un compositor y músico colombiano especializado en la interpretación del órgano eléctrico. El futuro artista fue hijo del matrimonio de Luis Eduardo Llano y de Magdalena González de Llano. Las primeras nociones de música la recibió de su madre, quien la inicia en la ejecución del tipe y posteriormente le enseña a tocar el piano. En el año 1949 su familia se trasladó a Medellín, donde terminó su bachillerato en el liceo de la Universidad de Antioquia e inició la carrera de medicina, que tuvo que abandonar por problemas económicos. sus estudios trabajó como demostrador de instrumentos en la empresa vendedora de pianos y órganos J. Goldman, donde le atrajo el órgano eléctrico por sus posibilidades técnicas. Luego se decidió aprender a tocar el instrumento de forma autodidacta, ya que nunca acudió a un conservatorio ante la ausencia de clases de música popular en el órgano. En 1953 emigró a Bogotá y encuentra su primer trabajo como músico en el bar La Cabaña, gracias al dueño del local, el empresario Pedro Rueda Mantilla. Seguidamente conoce al dueño de la emisora, la voz de Colombia, Julio Sánchez Vanegas, quien lo hizo tocar allí y a la vez conoció a la cantante Berenice Chávez, que le presentó en la emisora Radial Nueva Granada y allí conoció al ya destacado pianista, y compositor Oriol Rangel, quien desde un principio se constituyó en su amigo con quien establece el conjunto Los Maestros, el cual tuvo a su cargo la parte artística de los programas de televisión así es Colombia, Tierra Colombiana, Los Maestros, reportaje de la Música y Embajadores de la Música Colombiana durante ocho años. Trabajó durante varios años en la emisora Nueva Granada, donde tuvo a su cargo la dirección de orquestas del año 1956 y el programa donde nacen las canciones, con los tenores Víctor Hugo Ayala y Alberto Osorio. Posteriormente prestó sus servicios a la emisora Radio Santa Fe, con programas diarios en vivo como el estilo de Jaime Llano y Fantasía con Oriol Rangel ha llevado la música colombiana a varias ciudades en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Con la soprano Carmiña Gallo, realizaron 20 conciertos de música colombiana en las principales capitales de Europa y Medio Oriente. Recibió varias condecoraciones entre las que se encuentran el Hacha de Antioquia, la Estrella de Antioquia, la Orden del Arriero, Ciudadano Meritorio de Santander, Ciudadano Meritorio del Valle del Cauca, Hijo Adoptivo del Socorro y el Premio Seiko. En el año 1986 le fue concedida la Cruz de Boyacá y en 1999 le fue otorgado el Premio Aposo 1999 como reconocimiento a su labor en pro de la música colombiana. Según Alberto Gorda Caranza, uno de sus más cercanos amigos, hablar de la vida del maestro llano es reencontrarse con la felicidad. Fue un hombre recto, educado, elegante, sencillo, Gran conversador, bien plantado, un conquistador innato y sobre todo un buen amigo. Con pinche de sus amigos, un hombre íntegro, difícil de encontrar en la vida. Borda agrega que su espíritu aventurero lo llevó a trasladarse a Bogotá desde muy joven, en donde comienza a vender órganos en J. Roma, así consigue unos pesitos. Entonces regresa a Medellín para proponerle matrimonio a Luz Aristizabal con quien se casó el 11 de octubre de 1954. De esta unión quedan tres hijos, Jaime León, Luis Eduardo y María Elena Llano Aristizabal. De regreso a Bogotá, el maestro conoció a varios músicos e inició su carrera artística en Griles de la ciudad, donde compartió escenario con grandes cantantes y músicos como Pedro Vargas y Alfredo Sael Agrega Borda. Luego de su paso por el Grill la cabaña llegó a la Asba, en el centro de la ciudad, donde también despertaba sonidos costeños que estaban de moda en Bogotá, Sí y Borda. A la gente le encantaban los pueblos cumbies, merecumbies y vallenatos que tocábamos y así nos posicionamos. El dueño nos bautizó como el conjunto de Arepa, porque la mayoría éramos de antioqueños, de el maestro Llano aborda en una de sus múltiples charlas.